Vamos a ir comenzando eh, Comenzando a terminar Sí, sí como siempre, agradeciendo a cada uno de los, que, eh, de los que nos acompañan, porque esto, bueno, como se dan cuenta, es un colectivo, desde todos los docentes que, que están laburando desde hace... Hola, desde hace mucho hasta, bueno, cada uno de ustedes, eh, que también es una, una presencia... Eh, una presencia con consecuencias, ¿no? como decimos cuando están ustedes en las guardias y en las admisiones, ¿no? y siempre señalamos que no es una presencia eh, como observadores, ¿no? ni, ni pasivos, sino que es una presencia que tiene consecuencias en la clínica misma. Y creo que la presencia de ustedes acá tiene para nosotros, eh, sin duda, consecuencias en, en, en nuestra transmisión y en nuestra posición como analistas. Eh, les voy a presentar a, a los invitados de la mesa, que si bien, por supuesto, que son los tres muy conocidos, Ernesto Sinatra es psicoanalista, analista miembro de, de la escuela y de la MP, he compartido con él... Eh, él ha sido director de la escuela y en ese momento me invitó a formar parte del directorio, así que yo estuve en la biblioteca y fue una experiencia lindísima de trabajo. Trabajar con Ernesto es muy, muy lindo, es muy creativo, es muy generoso, así que ha sido para mí también una experiencia transformadora. Y de Ernesto, que... Ya lo conocen, porque aparte da en el posgrado y lo conocen mucho y está siempre con nosotros, pero quiero señalar dos libros eh, que eh, Todo con Arroba, Los nuevos adictos, la implosión del género en la feminización del mundo, y otro que parecería responderle a Kimei, que estuvo a la mañana con nosotros, un libro que se llama Por qué los hombres son como son. Así que, bueno, Ernesto ha trabajado mucho las cuestiones de género, lo viene investigando desde hace muchos años, ¿no? La cuestión, entonces, de, de, de, de las elecciones, de las transformaciones. Eh, bueno, es alguien además muy creativo en su, en su modo de, de pensar la clínica, así que para mí es una alegría que estés acá. Además es un amigo, se darán cuenta. <ríe> además es un amigo. Y... Eh, en segundo lugar, va a hablar Daniela Daniela Fernández, una gran amiga, eh, que también, eh, bueno, ¿qué decirles? Es analista de, de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la MP, eh, bueno, y además es un eh, soporte imprescindible en, en la cátedra de psicoanálisis y e orientación lacaniana. Eh, armar estas jornadas tuvo eh, eh, ¿no? su, su, su presencia y su modo de hacer ciertas lecturas, para mí es, es clave, ¿no? cuando tengo así alguna cuestión que necesito pensar, la llamo, le mando algún texto y sí, es, eh, bueno, eh, por eso también para mí es un gusto estar en esta mesa en la cual vamos a tratar de transmitir algo de lo que pasó en estos dos días. Eh, y además que hablando de publicaciones, bueno, dirige La Ciudad Analítica, eh, que también es la revista que hemos presentado hace poco, así que eh, bueno, y muchas cosas más, pero bueno, <ríe> eh, ya está bien. <ríe> y Tomasa San Miguel, a, amiga eh, eh, ¿no? con quien hemos transitado desde hace muchos años este recorrido en, en, en clínica de la urgencia. Con ella siempre también he tenido como una sintonía para pensar cuestiones de la transmisión y la articulación entre, en ese Moebius que me gusta ubicar entre la facultad y el hospital. Eh, así que bueno, también es para mí una alegría, esta mesa es, eh, es, es un lujo, pero también es me parece que tiene mucho que ver con la cursada, con ustedes y con cada uno de nosotros. Así que bueno. Los dejo con ellos. Ernesto. En primer lugar, eh, agradezco a Inés Otelo la invitación. Siempre es un gusto participar, Inés, de este espacio que has sabido crear con tus materias en la facultad para dar lugar a la perspectiva de la orientación lacaniana respecto de las cuestiones clínicas, que nos atraviesan y frente a las que tenemos que responder. Por eso, eh, cuando cursaste esta invitación, eh, la verdad eh, debo decir que no sabía de dónde agarrarme, porque había muchas, muchas cuestiones que me hubieran gustado presentar, pero elegí dos, a partir de dos títulos que había pensado. Eh, que me parece que pueden dar la medida de lo que eh, sé que han sido estas jornadas. Una cuestión es eh, tomar en serio lo que me gustó llamar hace ya 10 años la implosión del género. Eh, la otra es eh, una parodia de un título... Freudiano, que me parece que con una pequeña variación suplementaria puede tener una actualidad. Y es hablar de la nerviosidad hipermoderna entre hombres y mujeres. Y porque además hombres y mujeres en su función identitaria sabemos que está absolutamente en cuestión. Por eso eh, quiero dar ciertas coordenadas generales que sé que han estado tratando respecto de la época para ubicar ciertas coordenadas clínicas necesarias. Por ejemplo, todos sabemos hasta qué punto Freud interpretó su época. Lo hizo localizando que el malestar era el síntoma que se apoderaba mostrando que la renuncia pulsional, el famoso hay que dejar de gozar como mandato paterno de la civilización, tal se encarga de situarlo Jacques Alain Miller, no reinstala la felicidad ni la instala el hay que dejar de gozar, sino exactamente todo lo contrario. Es decir, hasta qué punto el mandato de la civilización que forma parte fundamental de la subjetividad, refuerza el circuito infernal del superyo, reintroduciendo la ferocidad del goce por medio de la prohibición, la prohibición produciendo ese efecto totalmente paradójico. Por eso, siguiendo la indicación lacaniana que resalta Miller, el malestar de la civilización en la época freudiana está totalmente perimido desde el punto de vista de su determinación. El fundamento del hay que dejar de gozar ha dado su lugar al hay que gozar, es decir, el imperativo de goce de la civilización que es el fundamento de la perversión fenoménica y no clínica que observamos en el estado actual de la civilización, podemos decir que tiene una marca en las coordenadas de lo que Jacques Lacan denominó sexuación. Es decir, hoy más que nunca vemos hasta qué punto la sexualidad humana aparece alejada absolutamente de lo natural de la naturaleza y del fundamento religioso que se han empeñado durante tantos siglos en transmitirnos es decir, cuando Jacques Lacan denomina sexuación a la sexualidad humana ubica claramente que hay algo que no funciona entre hombres y mujeres hay algo que está chingado que desde su estructura mismo, da cuenta que la complementaridad de la satisfacción entre los sexos y para los humanos no es tal, es decir, que no existe. El acerto de la acá, no hay relación, no hay relación sexual, da cuenta de algo que es un patrimonio de la época, claramente un patrimonio de la época y vamos a ver hasta qué punto podemos hacer alguna reflexión al respecto. Por eso... El espectro eh, posmoderno del goce. Podemos decir que está más cerca, siguiendo el acerto de Jacques Lacan, en una definición muy interesante para mí, que eh, pesqué en algún momento y me pareció que verdaderamente dice lo que es el goce. El goce va de la cosquilla a la parrilla. Es decir, desde el más acendrado principio de placer donde lo cómico nos hace reír hasta la parrilla donde los campos de concentración, las persecuciones respecto de la mortandad en los femicidios, por ejemplo, dan cuenta de la más desencadenada punción de muerte. Por eso. De la cosquilla a la parrilla, pero centrándonos en la parrilla, podemos ubicar los cuerpos caídos del mercado, por ejemplo. Hasta el exterminio repetido en la denominada violencia de género. también. Por eso, sin dejar de mencionar eh, algo que es sintomático de la época, y que me ha tocado desde el azar eh, en su momento investigar hace ya muchísimos años, que es eh, el campo de las adicciones, de las toxicomanías, donde se ve hasta qué punto el bien y el bienestar no son necesariamente parteners, donde el mayor bien para alguien puede ser no su bienestar, sino establecer un cortocircuito hacia la muerte, hacer que lo que llamaba Freud el largo tránsito que conduce a la muerte sea algo que se cortocircuite y verdaderamente demostrar hasta qué punto el acerto de Hobbes se hace real para Freud y para la época. El hombre es el lobo del hombre y habría que agregar y de sí mismo en este estado de cosas, el Estado además regula en el campo del goce. Y lo que hasta ayer era considerado un derecho divino, no tan solo natural, sabemos hasta qué punto la sexuación demostró cómo se puede considerar al matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, marcar que los nenes no son para las nenas necesariamente, como lo que decía de un modo absolutamente irónico, Jacques Lacan. Por eso estamos en la época que hace ya... Muchos años, eh, dos décadas, más de dos décadas, Jacques Lemirel con Eric Laurent denominaron el estado de feminización del mundo, anticipando lo que hoy llamamos el empoderamiento de las mujeres, pero no solamente. Lo que denominó Jacques Lemirel de esta manera, feminización del mundo, es una situación estructural en la subjetividad que eh, repercute directamente en, en la época y es que el del declive del padre ve de cómo lo ha mencionado un escrito inédito que apareció en la última revista lacaniana en la ante anterior que le debemos a Daniel aquí presente se trata de la eh, cicatrices de la evaporación del padre. Es una frase que verdaderamente me pareció extraordinaria para situar el estado actual de la civilización. De ese declive del padre, aparece algo que hay que marcar en toda su fuerza, en esa caída del padre, que es eh, el posterior estado de feminización del mundo como una de sus consecuencias. Miller lo lee de una manera textual, tomando las fórmulas de la sexuación y marcando hasta qué punto la manera con la que Freud concibió desde la época el estado de la sexualidad, de su malestar, de la cultura al que hacía antes referencia, ha estado determinado por la lógica macho de la fórmula de la sexuación. Es decir, con el paratodismo que en el nombre del falo indica la lógica de los procesos de relación sexual. Muy bien, la época actual está marcada para Jacques-Alain Miller con algo muy, pero muy preciso, que es la excepción ha sido extraída de ese universal. Por lo tanto, el decir que no, al haber caído, cae la función de la excepción y el todo, el para todo, ya no se sostiene. Esto que parece de una lógica muy complicada, se puede entender muy fácilmente. Por ejemplo, con los problemas que hay en los niños respecto de la autoridad, sobre todo para los adultos cuando el decir que no toma una función a veces casi imposible, donde verdaderamente para intervenir y colocar un límite al goce de un niño con una satisfacción que incluso puede ser no solo perjudicial para el otro niño que está enfrente, sino hasta para sí mismo, es un problema fundamental para los educadores cómo introducir algo que limite una satisfacción peligrosa, no solo para terceros, sino para el propio niño. Es un problema fundamental que se eh, toma especialmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el campo de la educación. Ahí entendemos que el decir que no es algo que se ha desprendido y que efectivamente el para todos, que era su conclusión necesaria se ha desmoronado, se ha evaporado, desde ese punto de vista, eh, lo que un poco rápidamente habría que desarrollarlo, eh, concluía desde entonces, ya que y lo retomó sucesivamente, se ha pasado al estadio no todo de la civilización, ya marcado por aquello que da cuenta de una inconsistencia particular que eh, se pone en juego en lo que llamamos la sexualidad femenina subjetivamente. Por supuesto que no voy a desarrollar eso, simplemente quiero dar una indicación para situar la época y para ubicar a partir de ahí lo que considero un rasgo que debemos leer desde ese mismo punto, que es lo que llamaba la implosión del género frente a la caída del universal, de los relatos ya asegurados, de lo que ya se sabe y se transmite fácilmente de generación en generación en el nombre del padre, lo que ya estaba asegurado, perfectamente cerrado, que era totalmente consistente, ya sabido, y pasaba de una generación a otra, se ha interrumpido. es decir no se trata de, desde un arrebato nostálgico, decir, upa, el padre ya no cumple su función. De lo que se trata es tratar de leer los nuevos tiempos, sobre todo por las consecuencias clínicas que aparecen en los consultorios respecto de casos que cada vez responden menos a las estructuras clínicas tradicionales. Y nos confrontan cada vez más con dificultades, no solo para el diagnóstico, sino para poder recibir a alguien con un sufrimiento muy específico y dar la posibilidad de ayudarlo para eh, intentar, por ejemplo, no solamente como antaño, trabajar con sus inhibiciones, síntomas y angustias, sino, por ejemplo qué hacer con ciertos estallidos de goce, de satisfacción, que amenaza el cuerpo y el pensamiento, y a veces hace confundir nuestros diagnósticos. Por eso tenemos un campo nuevo que se ha abierto a partir de esta, también, implosión de los diagnósticos para nosotros, por el cuestionamiento de los diagnósticos en su bipolaridad, Neurosis y psicosis, podríamos decir, eh, con una categoría que implica un nuevo campo de investigación que son las psicosis ordinarias. Por eso eh, decía que eh, el estado actual de la, civilización, de la civilización da cuenta de una eh, implosión, decía, del género. Pero no solamente del género. Todas las clasificaciones cerradas que aseguraban un todo consistente son sospechosas. Y debemos decir que la categoría universalizante, general, más sospechosa es lo hombre, lo masculino. ¿no? Porque el hombre es aquel que se suponía saber, en el nombre de un padre hombre, qué es ser hombre y eh, qué es ser mujer y qué es ser, etcétera, etcétera, etcétera. Una analizante hablando sobre su marido, ubicando la tradicional pareja, histeria, obsesión, de una posición decidida decía, mi esposo... No lo aguanto más. Cada vez que le pregunto algo, cualquier cosa que sea, se sube al banquito y me empieza a dar explicaciones de lo que no le pregunté y de lo que ni siquiera me interesa. Pero no puede dejar de mostrarme cómo sabe aquello que a mí no me interesa y estoy segura que si rasco un poco más, él no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Lo que es absolutamente cierta, y da cuenta de uno de los rasgos de la masculinidad en el nombre de la obsesión, podríamos decir. Más obsesivo, que hombre. ¿Más obsesivo que hombre o más hombre que obsesivo? Hay un cruce entre hombre y obsesión que tiene que ver con el síntoma de los hombres en la obsesión, como también del síntoma de las mujeres en la histeria, eso sería algo para desarrollar. No me voy a extender, pero el ser, el ser que se cree que sí se sabe. Miren qué diferencia hay entre el ser asegurado por la transmisión en el nombre del padre subido al banquito, con una nota que ya tiene dos años, de un periódico tradicional, es decir, conservador de nuestro país, no digo su nombre para no hacerle publicidad. En esa nota decía que los directivos de Facebook anunciaron que ofrecen en su portal a sus usuarios la posibilidad de ser identificados, ya no a partir de la bipolaridad hombre-mujer, sino a partir de... 54 opciones diferentes de identificación de género. ¿Escucharon? Bien, 54 posibilidades. ¿no? Cuando hablábamos de la implosión de género, había escrito esto mucho antes de que hubiera podido leer este 54. Lo cito, como dicen los... la nota. Facebook acaba de anunciar que ofrecerá a sus usuarios más de 50 opciones de identificación de género. En la categoría que figura dentro de información básica, el desplegable ahora incluye opciones personalizadas y no binarias, como intersexo, neutro, andrógino, sin género, género dudoso, género fluido, variante de género, queer... O ninguno. Para agregar en la misma nota, mientras da la palabra uno de los directivos comerciales de Facebook, lamentablemente en muchos idiomas no existe la manera de referirse a un ser humano sin incluir su género. Plantea Alex Schulz, vicepresidente de crecimiento de Facebook punta de lanza de este emprendimiento. Pero lo que nosotros queremos, agrega, es darle a la gente opciones para expresar quiénes son realmente, para permitirles ser quienes auténticamente son. Curiosa respuesta. Para no incluir el género, ofrecen más de... 50 posibilidades de identificación de género. Me mando Inés, Acá están. ¿Quieren que hagamos un pimpinela para buscar la, la cuestión tradicional entre hombres y mujeres? Dios mío, estamos terminando, Inésita, ya. Inésita, querida. Ahora, ven ustedes, para no incluir el género ofrecen más de 50 posibilidades de inscripción de género, hay que resaltar esta paradoja. Ya lejos del binarismo tradicional que los usuarios del non-gender rechazan, Facebook se sube a la ola de la desnaturalización del sexo ofreciendo en su portal, más acá de la cuestión del género, algo que debe ser destacado, el ideal que alberga cada clasificación, ofrecer un ser que nombre realmente la singularidad del goce de cada cual. Como me dijeron cinco minutos... Voy a cumplir con la singularidad del goce de la conducción para recortar como corresponde mi presentación. Muchas gracias. Bueno, Voy a empezar con una cita de Jacques Alain Miller que dice, el miedo que puede causar a algunos, sobre todo a los psicoanalistas, que hoy la cultura sea menos pródiga y menos coherente con los roles que asigna a unos y a otros. Alguien tenía que hacerlo, había que animarse a abordar en la facultad un tema dinamita como lo femenino, y dar a conocer los aportes del psicoanálisis de orientación lacaniana. Inés Otelo se animó. Y acá estamos. Cinco puntos que me quedaron de las jornadas. Primero, lo queer no te quita lo racista. Es para mí la frase inolvidable de las jornadas citada por Cecilia González, que extrajo del pin que se encontraba en la camiseta de uno de sus pacientes hombre, mujer, bigénero, transexual, poligénero, transgénero, pangénero y los 54 que trajo Ernesto, siempre habrá un casillero más. Siempre podremos alargar la lista, volviéndonos políticamente correctos, inclusivos, mientras servimos al discurso del amo y su sueño de un orden establecido que ofrezca casilleros para meter a todos los seres hablantes, todos clasificados, pero, si siempre surge un nuevo casillero, es porque algo resiste, no dejándose atrapar por el orden significante. Uno de los nombres lacanianos para ese resto irreductible que siempre se escapa es lo femenino. Segundo punto. Si todavía quedaba alguien que creía que la anatomía es el destino en la sexualidad para los seres hablantes, Creo que luego de estos dos días de trabajo ya nadie puede creerlo. En las fórmulas de la sexuación elaboradas por la CAM en el Seminario 20, aplicadas en muchas de las mesas de estas jornadas, quedó claro que los cuerpos de los seres hablantes se distribuyen, independientemente de su anatomía, en dos lados, el lado hombre y el lado mujer. Del lado hombre Lacan ubica el todo fálico, el uno sin resto. Del lado mujer ubica el otro sexo, el no todo fálico. Lo que distingue ambos lados son dos posiciones respecto del goce que cada ser hablante elige. Por un lado el goce fálico, marcado por el uno. Por otro un goce más allá del falo, más allá del padre, más allá del edipo, que Lacan llamará goce femenino. Dicho goce no puede medirse. No respeta límites. Escapa al saber. Imposible atraparlo por la vía de la retórica. Sobre este goce el inconsciente no dice ni mu. Goce fálico y goce femenino no se complementan. Hay una inadecuación entre el lado hombre y el lado mujer, que Lacan expresa en su fórmula ya conocida, no hay relación sexual. Para Lacan, el otro sexo, que no es lo mismo que el segundo sexo o que el sexo débil, tiene que ver con esa diferencia irreductible que separa a ambos lados. Ahora bien, una pregunta que me queda de esta jornada. Si respecto a estas posiciones de goce, cada ser hablante elige si en verdad se trata de una elección, cabe preguntarnos si un análisis puede modificar dicha elección. Tercer punto. Este punto es un punto que surge de unas discusiones en el pasillo con Lucas Lecerre, porque no hay solo lo que pasa en las mesas, sino en el pasillo, en las jornadas. Dime cuáles son tus embrollos con el padre y te diré cuáles son tus embrollos con lo femenino. En su seminario 11 de 1964, Lacan cuestiona el deseo de Freud y lo diferencia del deseo del analista, que para él es el operador de la experiencia analítica. Lacan distingue ese deseo inédito de lo que ahí llama el pecado original del análisis, que alude al deseo de Freud que quedó atrapado en la cárcel dorada del amor del padre. El objeto A, su invención, permitirá a Lacan ir más allá del padre y retomar la pregunta freudiana que quedó sin resolver. ¿Qué quiere una mujer? Y que Lacan convertirá en la materia de su Seminario 20. Ayer a la mañana Osvaldo Delgado, que estaba en forma, ¿eh? no esquivó una cuestión candente cuando mencionó la propuesta discutida el año pasado en el Consejo Superior de esta facultad, de quitar todos los textos de Freud sobre la sexualidad femenina de todas las materias de la carrera. Las fórmulas de la sexuación de Lacan nos permiten elucidar a qué lógica respondería semejante iniciativa que busca sostener un padre ideal sin falla. La iniciativa de borrar los textos de Freud que dicen cosas que no nos gustan o con las que no acordamos se inscribiría del lado hombre que sueña con un padre todo, un padre puro, sin inconsciente. Por el contrario, la verdadera fórmula del ateísmo propuesta por Lacan es justamente que Dios, el padre, es inconsciente. El padre viene fallado por estructura. En su corazón habita un núcleo opaco, incomprensible. Si en su seminario 11 Lacan se pregunta cómo hacer para ser verdaderamente ateo, es porque acaba de romper definitivamente con la IPA que califica de religiosa y no retrocede en preguntarse qué tiene que ver el deseo del padre del psicoanálisis con el desvío que desde el 53 Lacan señala en la IPA creada por Freud. Lacan no insulta ni difama a Freud, ni tampoco a sus colegas amigos, incluso analizantes, que lo traicionaron, votando a favor de su expulsión de la IPA. Por el contrario, comienza Subseminario 11, situando su propia impureza, para entonces consagrarse a elucidar el embrollo de Freud. La cuestión no es suprimir los textos de Freud, en los que podamos leer dicho embrollo, si es que así se confirma, porque como decía Osvaldo Delgado, a veces lo leemos mal, ¿Eh? pero a veces hay ese embrollo, al contrario, esos textos hay que leerlos y en especial los que conciernen lo femenino para poder elucidar los resortes lógicos del rechazo de lo femenino que el mismo Freud sitúa en su texto de 1937 Análisis terminable e interminable. Rechazo sobre el que Freud pone el foco de manera valiente y que constituye para él el impas de los análisis de hombres y mujeres. Pero para leer esos textos freudianos hay que consentir a la impureza del padre, a su punto ciego, su división, y renunciar a hacer del psicoanálisis una religión. Cuarto punto. Así lo hizo Lacan. Y eso le permitió elucidar el resorte lógico del rechazo de lo femenino que ubicó en el real que se pone en juego cuando de lo femenino se trata. Con su fórmula, la mujer no existe, Lacan señala la ausencia de significante que pueda decirnos qué es una mujer. De ese agujero, de ese real, los seres hablantes se defienden. Se defienden con el masoquismo femenino, que Lacan interpretó como un fantasma masculino, utilizado por hombres y también por mujeres. Se defienden con la violencia contra las mujeres, que Graciela Tustanovsky propuso pensar como una locura del control frente a ese resto ingobernable de lo femenino. Se defienden con el sueño de igualdad entre el hombre y la mujer. No me refiero aquí a la lucha por la adquisición de derechos para las mujeres, ni a la lucha por las mejoras salariales de las trabajadoras, ni a los numerosos avances que cada ola feminista nos legó gracias a su determinación, sino que me refiero aquí al ideal de igualdad que busca cubrir la diferencia irreductible, que sueña con reabsorber completamente el resto. La enseñanza de Lacan permite lucidar que dicho sueño de igualdad es solidario con el lado hombre, el lado del para todos iguales. Entonces, la verdadera misoginia para Lacan consistiría en anular la diferencia. Quinto y último punto. El sujeto neurótico, cualquiera sea su sexo anatómico, sueña con un falo sin falla. Falla, cuya traducción clínica para Lacan es la angustia. No es que el neurótico ignore el no todo, sino que lo considera un defecto de la potencia del falo, una amenaza para el falo que el neurótico intenta preservar como garante de todo, misión imposible. Por el contrario, para el psicoanálisis, la falla del falo, reconocida como necesaria, lejos de ponerlo en peligro, es su aliada más fiel, ya que de ahí extrae su fuerza creadora, un análisis lacañano puede ayudar a un sujeto a dejar de hacer tantos esfuerzos para defender el uno fálico. Un análisis lacañano perturba la pendiente neurótica del lado hombre para confrontar al sujeto a su parte femenina, esa parte incomprensible para sí mismo, inconciliable con su subjetividad. Podemos entonces afirmar que un análisis lacañano feminiza, se tenga o no pene. Para terminar, más de una vez en su enseñanza, Lacan se dirigió a las militantes del movimiento de liberación femenina, interesado e implicado por su lucha, para advertirlas de sus posibles desviaciones. Me parece que la brújula del no todo fálico, articulado al goce femenino, que orienta un análisis lacaniano, puede permitir al ser hablante de solidarizarse del lado hombre, del para todos iguales, lo cual constituye una operación lógica fundamental en la lucha contra la misoginia y la segregación de la que Jacques Lacan fue un ferviente y determinado militante. Dos días que sentada allá en el fondo. Bueno, lo que no funciona, decía Daniela recién. Siento que hace dos días que estoy sentada allá en el fondo y que ahora constato que ni desde allá... Este... Bueno, necesitamos una tarimita para las próximas, así los vemos. Un lacan militante, me parece una maravilla. Ese final. Eh, bueno, eh, la verdad es que estoy muy contenta, muy entusiasmada, lo, lo decíamos recién en una mesa donde presenté un trabajo y, y charlamos un poco, muy entusiasmada con esta, esta invitación a que el psicoanálisis converse con lo femenino, con los feminismos, desde lo femenino. Eh, me parece que, que, que el psicoanálisis se dé por afectado, por interpelado, por causado, por entusiasmado con lo que pasa, es una buena señal. Me parece que entonces hay psicoanálisis para rato. Pienso que si el psicoanálisis se encierra, primero es lo contrario a lo que nuestros maestros Freud y Lacan nos han enseñado en acto, ¿no? pero además tendería a desaparecer, más allá de los ataques que pueden venir del exterior. ¿no? Entonces celebro que nuestra querida facultad, que es un semillero de interpelaciones, críticas, preguntas, se haya este, producido esta especie de acontecimiento que es que una cátedra psicoanalítica, eh, lacaniana, freudiana, se decida a abrir la cuestión y que salgamos de esa posición de que el psicoanálisis le aporta a y seamos afectados y nos dejemos afectar y nos dejemos tomar por lo que otros dispositivos, otras prácticas, otras teorías tienen para decirnos. Festejo eso y, por otro lado, era obvio que era Inés Otelo quien iba a dejarse afectar. Y voy a decir esto y no voy a decir más, <ríe> no voy a meter la pata. Era obvio que era Inés Otelo y esta cátedra y estas cátedras este, los que nos íbamos a dejar afectar por estas cuestiones. En este sentido, este, renuevo el entusiasmo de estar en la facultad, de enseñar y transmitir el psicoanálisis en la universidad del lugar que el psicoanálisis tiene en la universidad y cómo desde diferentes ámbitos y posiciones lo venimos defendiendo. Y entonces tuve la suerte de coordinar una mesa recién, hace un ratito, donde había dos jóvenes, dos jóvenes mujeres. Me parece que no voy a leer, pero vos me decís Inés cuando me pasás el papelito. Me parece que no voy a leer porque quiero decir esto. Dos jóvenes mujeres, Lucía Moabro y Sofía Brusco o Bruco, una estudiante y una joven este, psicoanalista. Y eso me hizo pensar muchas cosas. Lucía escribió un trabajo sobre las fórmulas de la sexuación y lo explicó como si estuviera, no sé, qué decirles, charlando de una novela que leyó, ¿no? ahí hay testigos, con una soltura, con una posición, con una fluidez, y argumentó y, y, y bueno sostuvo una posición ahí preguntándose y preguntándole a la y a Freud las cuestiones de la época. Con Mariana Raimondi decíamos, yo a esa edad, en ese momento, no podría haber abierto la boca. Eh, Sofía es estudiante y vino a presentar un trabajo a las jornadas quiere decir que el objetivo de las jornadas está más que cumplido ¿no? y se trata de eso y al mismo tiempo pienso entonces Lucía hablaba del no Sofía hablaba del contexto y del autor y de Foucault y de cómo a Freud había que leerlo en su contexto está recién cursando psicopatología con una parte aparte <ríe> en la otra cátedra bueno no es nada no sé si está acá. Es una divina absoluta que con total fluidez le preguntaba a Freud, ¿no? Había muchos de los que están acá, estábamos allá recién. Y entonces decía, a Freud hay que leerlo en contexto, en un contexto donde la mujer esto y aquello. Y yo pensaba entonces en este contexto y en esas dos jóvenes mujeres que se plantan a decirle algunas cosas y a preguntarle algunas cosas a sus maestros. Creo que eso también hace a la época. que con, Cuando con Mariana decimos nosotras no nos hubiésemos animado, quizás es una carencia nuestra, no sé, no la veo a Mariana, pero por ahí es lentitud nuestra, también creo que es la época, ¿eh? lo que permite a estas jóvenes mujeres habilitarse, preguntarle a los maestros, sin ninguna cuestión histérica, eh, agresiva, digamos, por si alguno pensó en eso. Con amorosamente entonces eh, me parece que, que eso justifica que estemos acá sábado 7 de la tarde desde ayer 9 de la mañana. Creo que eso justifica ¿No? y que vos hayas dado el lugar Inés, como siempre. Entonces en relación a esto pensaba en, en cómo la, las cuestiones del feminismo... Yo soy optimista por naturaleza, si hubiera naturaleza. Dos días que decimos que no hay naturaleza, yo digo soy mujer por el tema de la naturaleza, la biología y soy optimista. Soy optimista por decisión, por muchos años de análisis. Entonces, este, pienso que el feminismo nos ha ayudado mucho a los analistas. Y si exagero un poco, digo que el psicoanálisis se fundó a partir de la declinación del padre. Y entonces digo que la declinación del padre, y por lo tanto, la caída del falo como amo, nos viene bien a los psicoanalistas. No fuerza a ajustar nuestros conceptos, no fuerza a estar a la altura de Freud y de Lacan, lo, lo que podamos, ¿no? y entre todos, en un colectivo que está pensando... Porque repensando el padre y lo femenino, por un lado, el padre es tanto para Freud como para Lacan una función. Es una función simbólica que depende de una cultura, de un otro de lo simbólico y de un discurso. Hay declinación del padre. Esto lo lleva a Lacan, lo dice desde el principio en su texto la familia y lo dice toda su enseñanza y lo va este, supliendo a esto de distintos modos. En Freud es el asesinato al, al padre de la horda, el mito, lo que permite instalar la función simbólica del padre. Ese padre, que como perturbador o seductor, enmarcará lo pulsional autoerótico a través de él la fantasía. Pero la función padre es simbólica en uno y en otro. En Lacan... En la última enseñanza de Lacan, con los nudos, me parece que nos aporta con una brillantez impresionante una salida al problemón de la caída del padre y por lo tanto del falo como único semblante y como único significante para escribir la diferencia sexual en el inconsciente. Si el falo es semblante y el padre también lo es, y hay pluralización de los nombres del padre, es porque Lacan, terminando los 60, no sin consecuencias, es el mayo francés. Se ve que Lacan tampoco fue el mismo después del mayo y la interpelación de los estudiantes. Terminando los 60, Lacan empieza a decir el Edipo es un mito, el padre es lo real, arma los nudos, escribe un imposible y en ese sentido pluraliza los nombres del padre y, por lo, y me parece a mí como consecuencia de eso, el falo es un semblante entre otros. Ayer Gaby Camali hizo un trabajo precioso respecto a la cuestión del falo. Entonces me parece que la interpelación de los feminismos nos viene bien si nos dejamos afectar por eso. Si nos dejamos tomar, nos viene bien esa interpelación como cualquier otra. ¿Por qué? Porque nos pone a trabajar en la diferencia. Entonces, a mí por lo menos esto me permitió repensar el patriarcado, lo que Rita Segato, es la feminista que más me gusta, brillante antropóloga, lo que Rita Segato dice como patriarcado es exactamente lo opuesto que la función del padre. El patriarcado es el retorno de goce en el padre. O sea, lo que no es función padre. No sé si se entiende lo que quiero decir. El problema no es el padre. El problema es cómo suplir esa figura que ha declinado por efecto de la época. Entendiendo la época como un capitalismo salvaje, indiferente y cruel, que según Lacan, forcluye las cosas del amor porque la ley del padre es la ley del amor en el Seminario 23, entendiendo amor como nominación respecto de un agujero y no como amor imaginario que solo lleva a esta cosa especular donde supuestamente dos harían uno. Entonces me parece que tenemos cosas para decir, ya, bueno, en cinco minutos, eh, tenemos cosas para decir cuando se nos eh, bueno acusa no está mal de patriarcado, de patriarcales, de heteronormativos. A Freud. Freud que dijo la pulsión, la sexualidad es pulsional y la pulsión es perversa. A Freud. Podemos charlar, podemos conversar, tenemos que hacerlo porque en tanto analistas vivimos diciendo que esto no es una cosmovisión, que no hay todo que no hay todo, y que no estamos para explicar todas las cosas, sino para aportar, me parece a mí, y esto sí tenemos que aportarlo cada vez, una posición decidida, ética, alegre, alegre, respecto de lo que no cierra, y entonces, en relación a la sexuación, Lacan dice en el seminario 21, también trabajando con los nudos, y ya incluso habiéndonos dicho en el seminario 19, que soltemos la cuestión del falo, ¿no? terminen de pensar que el falo es el significante mayor, clase 1 del seminario 19, me parece entonces que el psicoanálisis lo que tiene para aportar en serio y me parece que en este punto hay que ser militantes como lo fue Lacan, me encanta esa idea, es aportar el no todo, lo imposible, y que le pongamos el nombre que le pongamos, esto no cierra. Porque si cerramos, corremos un riesgo, que Rita Segato lo está advirtiendo, de volver machista lo que intentó ser femenino. Sí a los derechos para las mujeres, sí a la discusión por la legalización del aborto. Ahí también Freud ¿no? diciendo, Freud y Lacan, pero Freud en 1895, diciendo, el cuerpo no es el organismo. Y hay maternidad si hay deseo, porque eso es una función. Entonces me parece que no se trata de cerrarse, sino, ya termino, de ajustar, estudiar y ajustar los conceptos. Nos viene bien ajustar los conceptos para no armar de la, la, la escritura de nuestros maestros una especie de, de, de cosa coloquial, de opinión permanente, ¿no? porque se nos escapa, porque es así, porque todos tendemos al discurso y el discurso adormece. Es, para mí, la oportunidad de un psicoanálisis decidido, alejado del todo y también alejado de la religiosidad del padre. Con lo que eso traiga, si cuestiona los diagnósticos, allí estaremos. Si cuestiona el, el concepto de falo, allí estaremos. Muchas gracias. Muy bueno. bueno, valía la pena, había que quedarse, sin duda había que quedarse. Y bueno, sería lindo que algo retornar a que, que, que del lado de ustedes, algún comentario, algo que haya pasado de la mesa para ustedes y que quieran... Eh, bueno, cuando, cuando todo está tan bien dicho, no es fácil, ¿no? Es, ahí uno se le, a uno se le complica la cosa. Pero bueno, me, me parece que por ahí es eso, ¿no? Es, es eh, lo que han transmitido a mi gusto... ¿no? Eh, que son muchos conceptos y muchas cosas, y conociendo a cada uno ¿no? años de, de trabajo sobre estos temas, pero me parece que yo tomaría el hilo de dejarse afectar, ¿no? creo que cada uno de los tres ha, ha, ha tomado esta cuestión de dejarse afectar, eh, de las categorías sospechosas, decía Ernesto, y me parece que ahí está la clave, ¿no? de, de cómo leer en clave lo que pasó estos dos días, y ustedes han como tomado y sin duda han transmitido lo que pasó, el dejarse afectar, el, el sospechar de las categorías, y de qué modo esto perturba el psicoanálisis lacaniano. ¿no? Me parece que han ustedes transmitido algo de esto, que eh, bueno, por ahí habiéndose escuchado, quieren agregar algo más o me gustaría que alguno... Eh, habíamos, les cuento para los que no estuvieron que estas jornadas comenzaron el año pasado en la toma eh, frente al vacío y a la división de la que hablaba hace un ratito con la que se enfrenta el, el analista, al menos dos. ¿no? Y entonces eh, las calles, la universidad, eh, la, las aulas, ¿no? esa perturbación y la afectación que nos atravesó, y en lugar de pasar al acto, eh, decidimos juntarnos y reunirnos y empezar a trabajar las tres cátedras juntas, en una cosa inédita de tres cátedras, y ahí surgió el tema de, eh, de, de Freud, de la clínica, de la teoría, de los textos, si hay que leer todo, si no, y algo que yo decía que nos afectó y nos dejamos afectar, fue con esto que retomaba Daniela de no hay que leer más a eh, Dora. No hay que leer más Dora, fue una de, la, de las cosas que nos interpeló y nosotros, bueno los que tenemos años, dijimos, no, no, no, el proceso, cómo no se puede leer, hay que leer, hay que leer todo y animarse a, a, a dejarse afectar, a, bueno, a poner en cuestión las categorías sospechosas, a, a, a perturbar eh, ¿no? el, el psicoanálisis lacaniano mismo. Eh, y bueno, y, y así surgió y así llegamos a esta noche, ¿no? Eh, pero, pero empezó así y ahí surgió el tema y, y bueno, eh, con, con, con muchos detalles. No fue fácil eh, convocar feministas y que aceptaran la invitación, entonces bueno no pudimos tenerlas acá y entonces aprovechamos y las nombramos y las leemos y decimos, bueno, debatimos con ellas y sus textos y hoy Kimei eh, eh, eh, Ramos, que dijo, eh, o Carolina, no me acuerdo, dijo, es, eh, es curioso, me, me, también subrayo eso porque ella dijo, activistas trans, eh, educadoras, y dijo, bueno, también... Eh, solo somos dos trans que estamos acá. ¿Por qué, no estamos, digo, por, qué, ¿Por qué no se animaron a venir más si era una cuestión abierta? ¿no? Y entonces es interesante digo, que algo también vaya y vuelva, ¿no? como para poder pensar eso. A mí eso me, me, me tocó como algo que, bueno, esto de las categorías sospechosas que, que que animarse a moverlas. Así que bueno, eso es lo que por ahí a mí se me ocurre a partir de, de estas mesas. Una pregunta. Eh, la infinitización de los nombres, ¿no? las 54 categorías o géneros posibles. En realidad no es mía la pregunta, es de una alumna que estaba hace un ratito en la mesa que con mucho respeto también dijo, ¿cómo vamos a hacer entonces para ahora hablar de diferencia sexual? Mi pregunta a partir de eso y de lo que vos nos traías hoy es ¿qué diferencia habría entre decir hombre-mujer o masculino-femenino y la 54? Es un poco una pregunta respecto del dar nombre y la nominación. Y si pensaste algo de eso. La cuestión es, es muy compleja porque... A veces, sin darnos cuenta, reproducimos el problema cuando intentamos eh, dirigirnos hacia una solución. Eh, la infinitización, decías, eh, la infinitización de las categorías es el destino necesario de la inconsistencia que se produce respecto de lo que no puede escribirse. Es decir, hay algo que no cesa de no escribirse. Hay un imposible, claramente situado en la posibilidad de decir el sexo, de decir la identidad y eh, allí se ve realmente, en el punto real, el fracaso del padre. Ese es el fracaso del padre, y del falo en el nombre del padre, hacer un conjunto cerrado que diga exactamente qué es un hombre, qué es una mujer, eh, en tanto eso verdaderamente está marcado por un imposible y la época verdaderamente se enteró demasiado rápido de eso y entonces en el nombre de la moral victoriana, disciplinada, por las fuerzas policíacas y represivas quedó una proliferación de los goces, hemos pasado de la pluralización del padre que decías a la pulverización del padre y a la, al revés ahora, pluralización de los goces. Y allí cada minoría sexual, por ejemplo reivindica el derecho a su particularidad de goce. Y digo particularidad y no singular, porque hace micrototalidades. Jacques-Alain Miller hace muchos años hacía la referencia que el estallido del todo, del para todos identitario, del para todos lo mismo, de la cuestión de la identidad cerrada sobre sí, el estallido del padre allí, tiene una cicatriz fundamental, esa cicatriz es el refugio en las micrototalidades, y es allí donde yo leo el, la implosión, por ejemplo, del género, en los estallidos de todas estas clasificaciones, donde cada uno busca desde el derecho al goce, encontrar un nombre que pueda cerrarse y dar cuenta de esa satisfacción singular que cada uno tiene por eso eh, tenemos que tener cuidado de no reproducir el problema cuando localizamos esta cuestión porque no se trata de que alguna vez ha de haber una clasificación que sea la exacta que pueda dar cuenta de lo que hay sino de lo que hay es un estallido necesario de la clasificación como tal a partir de la implosión mismo de las clasificaciones, que se identifica allí con el género. Es decir, la inconsistencia que se pone en juego en la estructura hace que ni se pueda decir que es un hombre, ni que se pueda decir que es una mujer, pero, sin embargo, y esto es la premisa fundamental del psicoanálisis que quería transmitir, que había tomado Daniela también, por ahora nosotros, para guiarnos, tenemos una eh, base de hierro, que son las fórmulas de la sexuación donde Lacan anticipó la época de una manera tan extraordinaria y militante como le gustaba a Tomás a resaltarlo en lo que decía antes Daniela, y es verdad, de una manera militante, donde se localizó claramente por él que las fórmulas de la sexuación son lugares de inscripción de los cuerpos donde cada uno elige, aún inconscientemente, pero también conscientemente a partir de la ley de identidad de género. Hay algo de siento, que siento en el cuerpo, que dice que el nombre que, con el cual he sido identificado no es el mío. Muy bien, eso lo anticipó Lacan con la fórmula de la sexuación. Y es lo que nos permite seguir orientándonos respecto de lo que acontece. Más allá de los esfuerzos identitarios que reconocemos en el derecho lógico donde cada cual quiere ser reconocido en su forma de goce. ¿Cómo podríamos desde el psicoanálisis estar en contra de eso? La cuestión es cómo hacemos para... Seguir eso sin perdernos con aquel que ya llega muchas veces a nuestra consulta, eh, perdido en no solamente la falta de reconocimiento de sus derechos, sino al mismo tiempo confundido por el, el mismo intento de hacer coincidir sus derechos con su satisfacción. ¿No? Bueno, eh, antes del aplauso les recuerdo que ahora viene la música, así que ahora a celebrar y a escuchar a las ciclotímicas. Y a ustedes muchísimo.